Yeshen Hongshan Super Hard Material Company Limited fue fundada en el año 1990. Nuestras instalaciones se componen de cuatro talleres de producción y otro destinado a la investigación y el desarrollo de nuevos productos. Cubren un área total de 130.000 metros cuadrados. Nos especializamos en la producción de polvo de diamante sintético, brocas diamantadas, discos diamantados, matrices para cortar, compuestos de diamante policristalino y otras herramientas de diamante. Nuestros productos se emplean con solvencia y precisión en una gran variedad de industrias, entre las que se incluyen las especializadas en el procesado de piedra, vidrio, petróleo, herramientas de corte o productos electrónicos. La dedicación de nuestro experto y talentoso equipo de I.D. nos ha permitido obtener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, el certificado de la norma SGS y otros certificados de gran relevancia en esta industria. Además, para mejorar la calidad de nuestros productos, hemos implementado en la provincia de Henan otro centro de I+.D. especializado en materiales de polvo super duro, que nos ha posibilitado obtener 20 licencias de patentes. Nuestros productos se exportan a más de 80 países y regiones del mundo, entre los que se incluyen Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Corea del Sur, Japón, Italia, Turquía, Rusia, Arabia Saudita, Irán y Ucrania. Nuestra sala de exposiciones personifica la dilatada trayectoria empresarial de Hongxian y las diferentes fases tecnológicas que han experimentado nuestros productos. Nuestro proceso de producción está sometido a estrictas inspecciones adaptadas a las principales normas del sector. Entre las pruebas de ensayo llevadas a cabo se incluyen el análisis de la forma de los cristales y del tamaño de las partículas del diamante posibles grietas causadas por las brocas, estructura de los cristales, adhesividad y forma completa de los compuestos de diamantes. Hemos implementado modernos tornos CNC, prensas automáticas, afiladoras y hornos de sinterización al vacío para el procesado, prensado, contorneado, sinterizado y afilado de productos. Este taller se emplea para la producción de matrices de corte y compuestos de diamante policristalino. Procedemos al prensado, corte de cables, molienda y otros procesos que garantizan productos de primera calidad. Este taller integra un sistema de clasificación automático para los procesos de mezcla, precipitación y separación, que garantiza partículas con un tamaño de máxima precisión. El diamante sintético se emplea para la producción de herramientas. Ofrece una elevada resistencia y cristales con forma completa. Partículas de tamaño uniforme con una pureza del 99,9% Nuestras brocas de diamante se distinguen por su reducido grosor de pared, excelente concentricidad y porque no generan ningún tipo de deterioro en el cristal Máxima precisión y sencilla instalación Estas herramientas son ideales para corte CNC y pulido Nuestras muelas están fabricadas con diamantes de elevada resistencia. Están disponibles tres modelos distintos. El primer tipo de muela de diamante es ideal para su aplicación en mesas rotativas CNC con inclinación. El segundo tipo se emplea para el pulido de vidrio. Garantiza un acabado de máximo brillo. Y el tercero se utiliza para la molienda de bordes de vidrio, ya que proporciona una exactitud máxima y una elevada resistencia a la rotura. Los discos diamantados cuentan con una formulación especial que garantiza una precisión y una eficiencia máximas y una incomparable resistencia a la abrasión, ideales para el corte en condiciones secas. Nuestros discos diamantados para porcelanato ofrecen un corte de máxima precisión y elevada eficiencia en baldosas vitrificadas, baldosas de porcelana y otros tipos de baldosas y azulejos. Nuestras copas diamantadas se instalan con rapidez y sencillez en máquinas pulidoras manuales. Son ideales para pulir granito, mármol, terrazo, hormigón y otros materiales. Garantizan un preciso pulido y una excelente resistencia al desgaste. Nuestra matriz para cortar de diamantes se emplea para producir una gran variedad de herramientas metálicas. Nuestros compuestos están fabricados con diamantes de máxima resistencia. Para su producción, empleamos tecnología especial que otorga una elevada resistencia al impacto. La rueda diamantada en resina ofrece una precisa molienda de aleaciones duras, herramientas de corte, sierras, brocas y otros. Contamos con un departamento de comercio internacional que se responsabiliza de las exportaciones, recepción de clientes y asistencia a exposiciones en el extranjero. Hemos asistido a ferias especializadas en productos de vidrio, alambre y piedra, en Alemania, Turquía, Rusia y la India. Nuestro objetivo a corto plazo es convertir a Hongxian en el proveedor líder de materiales superduros duros en el gigante asiático y en el resto del mundo.